Qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy David y hoy os traigo un vídeo jugando al Crash of Cars. y os quiero enseñar el coche con el que juego yo vale este coche es spins nivel 4 con el que voy a intentar hacer coronas y voy a superar mi propio récord no es de una gran envergadura y es muy rápido vale en cualquier ocasión para huir puedes huir tranquilamente, no te pillan coches voluminosos. Yo lo tengo el 4, ¿vale? Pero si estáis empezando a jugar, el coche os va a ir muy bien, tanto al 1, al 2 como al 3 como al 4. Coche que recomiendo que juguéis, con el que hacer coronas es más sencillo que con otros coches, ¿vale? Entonces os dejo que veáis esta partida multijugador y nos vemos al final. Como podéis ver, hemos hecho 56 coronas, no hemos podido hacer más, he superado mi propio récord, no es muy grande, pero bueno, no está mal. Fijaros, 48 monedas, más aparte las recompensas diarias, no está nada mal. Intentaré traer pronto una apertura de 50 máquinas, ahí si nos toca un par de legendarios por lo menos, ¿vale? Entonces, dejar un like, un comentario si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.